Doctor y el doctor contestó: En la cama no deben saltar. deben saltar. <risa> Dos bebés saltaban en la cama, uno se cayó y la cabeza se golpeó. ¡Ups! Mamá llamó al doctor y el doctor contestó. En la cama no deben saltar. <risa> <risas> Mami, puedo ir con Sara Después de la escuela